Transmitiendo desde lo que será nuestro próximo gimnasio olímpico, Juan de la Barrera, a inaugurarse el próximo año en nuestro magno evento, los Juegos Olímpicos 1968. Recuerda, estamos limpiando todo para ti. Mi nombre no importa, importa más lo que vi Mis sangres de Atoyac no saben lo que pasa aquí Demandamos la renuncia de un puesto mal colocado Y murieron inocentes por la fuerza del Estado Arcadio Martínez, Regino Rosales, Don Donasiano Castro Han muerto esta tarde El culpable tiene nombre y su apellido lo marca Sus mentiras aprietan pero ya nada abarca Y Raimundo Tú no estabas en la plaza, ¿quién te das a tus hijos cuando llegues a casa? El capitán Arellano alzó las manos al cielo cuando vio a doña Isabel que le sumió un picayelo, ella murió a los primeros balazos, ustedes traían armas y, y nosotros, nosotros palos, menos Regino Rosales, que gritó, para mí no hay judiciales, y murió, bien fiel a sus ideales, trascendió, a partir de hoy será un icono, como no? no, Julia Pisa, Juan García, Luis Tavera y más, pagaron por la masacre de, de la, la Plaza, plaza de Jack. asesinos y traidores no lo tengan en olvido, con, con la vara que, que midieron van a ser medidos. medidos, abarca el arcón, Judas está en el y infierno, gritando tu nombre por, por lo que hiciste en guerrero, y tu verde se entrena por las mañanas Héroe de las montañas, el gran Lucio Cabañas El pueblo está contigo y abajo nacimos. El, contigo y nacimos el pueblo está contigo y armados nacimos El pueblo está contigo y armados nacimos El pueblo está contigo y armados nacimos El pueblo está contigo y armados nacimos Las tropas profanan el suelo donde crecimos Ya me voy, ya me voy pa' no regresar Solo me queda hacer un caudillo más Les pido no se les vaya a olvidar Doña Isabel fue heroína de Atoyac ya me voy, ya me voy, para no regresar. Solo me queda ser un caudillo más. Les pido, no se les vaya a olvidar. Doña Isabel, y dato ya. Y arranca la justa de los 100 metros planos en este evento México 68. El participante del carrilista.